¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conecta Juventud 2.0, una iniciativa de centros juveniles. Yo soy Raúl Peña y soy monitor del Centro Juvenil del Pardo y vengo a traeros esta divertida actividad para poder comunicarnos con nuestros vecinos llamada la ventana mensajera. Si habéis prestado atención al vídeo anterior, ya sabéis cómo va a ir. Vamos a utilizar el código MORSE, en este caso con luz, para poder lanzar mensajes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple, vamos a utilizar nuestros móviles, la linterna que vienen en ellos y nuestro dedito para tapar la luz cuando corresponda a un punto o cuando corresponda a una raya. Fácil, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a intentar aprender cuatro palabras. Hola, ¿qué tal? Ok y adiós. Bien, ¿no? Yo creo que con esto así un primer contacto puede ser divertido y, y fácil. Vamos a empezar con la primera, hola, ¿vale? Cuatro letras, la primera, la H, tiene cuatro puntos, la O, tres rayas, la L, punto, raya, punto, punto, y la A, punto, raya. La verdad es que la A es la más sencilla de, de recordar, junto con la T. Bien, vamos a ello, vamos a encender la linterna de nuestro móvil, ya la tenemos ahí, se nos ve, ¿verdad? Vale, la linterna de los móviles de ahora, ilumina hasta... De aquí a la luna. Utilizamos, vamos a utilizar un dedo, nada más, ¿vale? Para tapar y así es mucho más sencillo que con toda la mano entera. Y se parece más a más el ruidito, nos recordará, será más sencillo para el punto y la raya. Vamos con ello. Hola, la H, cuatro puntos: uno, dos, tres y cuatro. Bien, ¿no? La O serían tres rayas. Vamos a dejar un poquito más de espacio entre, entre ellas. Bien, ahora todas juntas, la L, punto, raya, punto, punto. ¿Vale? Y la A, punto, raya. Bien, ya tenemos hola. Vamos a intentar hacerla toda seguida, a ver si soy capaz. ¿Vale? Ahora, punto, punto, punto, raya, raya, raya, punto, raya, punto, punto, punto, raya. Más o menos. ¡Hola! Ya nos hemos dicho al vecino que ¡hola! ¿eh? ¿Cómo estás? Ahora vamos a preguntarle qué tal está. ¿Vale? Que es más cortito. que decir cómo estás y demás. ¿Qué tal? La Q va a ser raya, raya, punto, raya. Si me voy a mirar hacia abajo que tengo la chuleta. ¿qué? Para que no se me olvide nada y poderlo contar a la perfección. La U es punto, punto, raya. La E, un punto. La T, raya... La A, punto raya, como ya sabíamos, y la L, también ya lo sabemos, punto, raya, punto, punto. ¿Podemos intentarlo? La Q, dos rayas, punto, raya. Acabamos y vamos a ello. Raya, raya, punto, raya. Punto, punto, raya, punto, raya, punto, raya, punto, raya, punto, punto, punto. Bien, hemos dicho, ¿qué tal? ¿Y qué nos pueden responder? Pues... Procuraremos, y seguro que sí, todos nos van a contestar, que están OK, que va a ser lo que vamos a aprender. OK son dos letritas muy sencillas, la O serán tres rayas y la K, raya, punto, raya. Vamos a entenderlo? de nuevo tapamos, la O, raya, raya, raya, raya, punto, raya. La tenemos, ¿no? OK, ha sido sencilla y rápida. Y ahora vamos a despedirnos con un adiós. Esto es un poquito más larga, ¿vale? Pero ya estamos cogiendo ritmo y esto va a ser muy fácil. Adiós. Primero la A son punto raya. Ya la tenemos controlada. La D está es nueva, no pasa nada. Es raya, punto, punto. La I también es nueva. Chupao. Punto punto. La O son tres rayas. Y la S, tres puntos. ¿De acuerdo? Así que vamos a intentarlo. Vale, empezamos punto, raya, raya, punto, punto, punto, punto, raya, raya, raya, punto, punto, con la S. Sencillo, ¿no? Hemos conseguido decir adiós. Además, con estas dos últimas, con la O y la S que hemos aprendido, ya podemos decir S o S si tenemos algún problema, que es el más sencillo y el más fácil de recordar siempre, la S. Son tres puntos muy rápidos, tres rayas, y otros tres puntos. SOS, si tenemos algún problema o necesitamos ayuda de algún vecino o de alguien. Pues hasta aquí este mini tutorial, ¿vale? Esta noche probarlo, salir a la ventana de vuestra casa y probar a mandar los mensajes a vuestros vecinos. Si alguno contesta, no olvidéis contárnoslo en la caja de comentarios, ¿vale? Que seguro que va a ser divertido ver cómo os comunicáis entre unos y otros. Y no olvidéis suscribiros a nuestro Instagram de cjuveniles. Madrid y CJ el sitio. ¡Vamos, que de esta salimos todos! ¡Nos vemos!